¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Hoy vamos a hablar de cómo utilizar las redes sociales de una manera educativa en el colegio. Un tipo de aplicaciones que son muy populares tanto en el uso nuestro como adultos como en el de nuestros hijos son las redes sociales y puedes pensar que no hay manera humana de que esto sea de ninguna utilidad en el colegio, en el aula para nuestros hijos. Bueno, pues te equivocas. También hay una manera en la que las redes sociales se pueden utilizar de manera educativa dentro del aula. Por ejemplo, como parte de su desarrollo emocional e intelectual. Algunos beneficios que van a obtener nuestros hijos con el uso de esas redes sociales dentro de clase son, por ejemplo, el aumento de la interacción. Les va a ayudar a formar grupos, a trabajar en ellos, a comunicarse de una manera mucho más abierta y fluida. Además, pueden ser una ocasión para desarrollar esas competencias digitales que tanto van a necesitar no solamente ahora en su época de estudios sino también en su futuro profesional facilitan también y ayudan a la búsqueda de información no solo en internet sino también en otros grupos de trabajo o compañeros de clase un punto que me parece esencial es el de trabajar su identidad digital como hemos hablado muchas veces la identidad digital de nuestros hijos la deben ir formando desde que empiezan a tener presencia online para que aprendan lo que es esa huella digital que van dejando con sus acciones online por eso el hacerlo desde el colegio les aporta esa yeah. guía. Yeah y esos consejos que van a obtener de parte del profesorado para tener una identidad digital clara y coherente con sus objetivos. Les apoyará además en el desarrollo de su proceso cognitivo, ya que tendrán que ser capaces de discernir el contenido adecuado, analizarlo, tener capacidad crítica y de síntesis para poder tomar decisiones respecto a este. Y algo que es fundamental y que es la base del aprendizaje al fin y al cabo es el desarrollo de su creatividad. Va a ser otra herramienta